Soy Carlota de ONIAD y hoy tengo una pregunta para ti. ¿Aprovechas al máximo el potencial de tus campañas de email marketing? Bien, propongo una cosa muy sencillita y es que dejemos de correr como pollo sin cabeza, paremos, reflexionemos y establezcamos bien una estrategia. Para ello os recomiendo el post de Vilma Núñez para establecer una estrategia de email marketing desde cero. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Por qué recomiendo este contenido? Muy sencillo. Vilma, que es una crack del marketing, nos da tips para hacer una estrategia de email marketing, pero lo más importante, paso a paso. Es decir, desde el momento en el que establecemos los objetivos hasta la estrategia que podemos seguir para cumplir cada uno de ellos. También nos da consejos sobre el tipo de contenido que podemos publicar, incluso la frecuencia que debemos usar en función de lo que queramos conseguir. Además, nombra una serie de herramientas que podemos utilizar para hacer efectivas estas campañas de email marketing y lo más importante y lo que a mí más me gusta es que hace mucho hincapié en las métricas, es decir, indicadores clave que tenemos que tener en cuenta para saber si nuestra estrategia está funcionando bien o no. En definitiva, si te dedicas al marketing online y haces campañas de email marketing, intenta establecer primero una estrategia porque serán mucho más eficaces. Así que echa un vistazo a este post y sobre todo a la guía de marketing automatizado a la que está supeditado. Si tienes cualquier duda o pregunta, ya sabes, contacta con nosotros o deja un comentario aquí abajo. Te esperamos. Suscríbete a Oniad TV. Haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros